el copywriting? ¿Copywriting? copywriting, ¿Copy? ¿Qué es este término? No paramos de verlo y más aún los que nos dedicamos al marketing digital, al marketing en general y sobre todo a la comunicación. ¿Qué significa? Bien, en el vídeo de hoy os voy a explicar todo lo que sé y todo lo que he investigado sobre el copywriting para que podáis aplicarlo en vuestra empresa, porque utilizar esta técnica os va a permitir enamorar, persuadir, a vuestros clientes, a los usuarios y a todo aquel que lea un texto vuestro, porque la comunicación es algo transversal a toda la empresa y hay que cuidarlo. Me gustaría comenzar hablando de Maider Tomasena, una copywriter espectacular. Seguidla en sus redes sociales y echad un vistazo a su página web porque realmente es espectacular la forma que tiene de difundir su conocimiento sobre este ámbito. Os va a encantar, a nosotros nos ha dejado enamorados y sobre todo utilizamos muchos de sus tips en nuestras comunicaciones, porque es brutal. Os la recomiendo. Vamos a meternos en el meollo. Vamos al kit de la cuestión. ¿Qué es el copywriting? Bien, es una forma de escritura persuasiva con la que tú consigues que tus clientes o tus usuarios Cumplan el objetivo que tú tienes establecido. Entonces, esta comunicación la puedes cuidar tanto para tus textos en redes sociales, tus textos en tu página web o en tu blog, en los emails que mandas, en todos los sitios. Como decía al principio, la comunicación es integral, la comunicación te muestra tu imagen de marca, es como tú te relacionas con tus clientes. Entonces, si quieres que sea un lenguaje fresco, dinámico, que realmente consiga enamorar, tienes que tener muchísimo cuidado y hacer especial hincapié en varias cosas. Así que no te pierdas el video completo porque os voy a dar los tips que nosotros utilizamos en nuestro departamento de comunicación y que realmente funciona. Punto número uno y muy importante, ¿cómo hacer copywriting? Bien, lo primero que tienes que hacer y que tienes que tener en mente es trasladar el valor de tu empresa, de tu producto, de tu marca hacia todos los usuarios. Esto es la premisa fundamental del copywriting, ser capaz de trasladar valor. Y una vez tengamos esto claro, ya tenemos que ir al siguiente paso, que es conectar con el usuario, ser capaces de emocionarle y sobre todo de convencerle para que cumpla el objetivo que nosotros hemos establecido. Ya sea fidelizarlos, captar nuevos clientes, hacer que se suscriban, hacer que nos pidan más información o que nos den sus datos de contacto. Son los objetivos que puedes cumplir a través de tu estrategia de comunicación y sobre todo si tú haces tus mensajes con copy que tengan gancho que sean capaces de enamorar el siguiente paso y sobre el que hemos hablado muchísimo especialmente en la real academia del marketing es definir a tu buyer persona a la persona a la que vas a dirigir tus textos además de saber el objetivo que quieres cumplir tienes que saber quién es el receptor de ese mensaje así podrás adaptarlo analiza cuáles son sus necesidades sus motivaciones y así que cada uno de tus textos les dé respuesta es la única manera de conseguir captar la atención de alguien y engancharle, saber a quién te diriges e ir al grano. Y, obviamente, al tratarse de comunicación, tienes que cuidar la redacción de tus textos. Os voy a dar los tips que a nosotros más nos funcionan. En primer lugar, para lograr que una comunicación sea fresca, fija siempre la misma persona en tus textos. Es decir, nosotros, por ejemplo, en nuestra página web y en nuestras redes sociales, siempre nos dirigimos desde Oniad, como nosotros hacia ti como tú la segunda persona del plural tú o vosotros y lo mantenemos siempre en todos nuestros textos siempre mantenemos la misma persona ese es un tip fundamental que no debéis descuidar segundo tip mantened siempre el mismo tiempo verbal ya estáis escribiendo en presente en pasado en futuro en condicional Da igual, pero el texto, si queréis que sea dinámico, tiene que mantener siempre la misma estructura. 3. mantened una estructura clara en vuestros textos, que tenga una introducción en la que el lector sepa qué se va a encontrar. Después, id desarrollando el cuerpo, el grueso del contenido. Y por último, haced una conclusión donde se recabe toda la información que habéis dado para que al lector le quede claro. Cuarto tip. Id al grano, siempre. A nadie le gusta la paja, a nadie le gusta entrar en una página web, en un blog, a buscar información relevante y que le estén haciendo perder el tiempo. A vosotros nos no gusta, ¿no? Pues a vuestros usuarios tampoco. Siguiente tip, evita las palabras negativas, por ejemplo pero, tampoco, sin embargo esas palabras, aunque parezca una tontería pero si puedes sustituir un pero por un y vas a dar mucha más alegría y mucho más cuerpo a tus textos. Porque así la percepción del lector también es mucho más positiva. Si tú estás vendiendo tu producto, por ejemplo, y no paras de poner peros y palabras de ese tipo, al final la percepción con la que se queda el lector de manera totalmente inconsciente es negativa. Así que intenta usar siempre lenguaje positivo. Siguiente tip, no dudes. Intenta no poner un... Puede ser que te ayude, podrías conseguir tal... No, no, no, no. Aquí vamos a lo seguro. Con nuestro producto consigues esto. Si haces esto, tendrás esto. Intentamos, como en el punto anterior, las palabras negativas las tenemos que evitar. Aquí las dudas, lo mismo. Si tú escribes y generas dudas, al final se las trasladas al lector y eso no lo queremos bajo ningún concepto. Seguridad. Nosotros confiamos en nuestro producto, en nuestra marca, en nuestra empresa y el lector tiene que percibirlo. Otro punto muy importante y que nosotros ya lo tenemos grabado a fuego porque nuestra directora de comunicación, Sandra Parrilla, un saludo desde aquí. Nos lo ha grabado a gas es que no usemos gerundio, ¿vale? En muchas ocasiones se ven lemas eslogan y, y lo pone. Por ejemplo, empresa tal transformando el mundo desde 1926. Fenomenal, pero es mucho mejor y transmite mucha más fuerza si en lugar del gerundio lo conjugas bien a nivel de persona. Por ejemplo, empresa tal, transformamos el mundo desde 1926. Ese simple detalle ya cambia totalmente la comunicación que estás haciendo. Así que cuidado con eso, que no es que esté mal usarlos, ¿eh? no está mal para nada, pero sí que es verdad que transmite más fuerza y más seguridad un mensaje más personal. Así que si podéis sustituir el gerundio por otro tiempo verbal, pues eso que nos lleva. Vamos, siguiente tip para enganchar al lector. Haz preguntas con gancho a lo largo del texto. Si tú estás escribiendo para tu blog y cada dos, tres párrafos metes alguna pregunta, eso consigue que el lector pare, piense, se vuelva a situar y reenganche la lectura. Pero sobre todo lo mantienes entretenido, haces que interactúe con tu texto, aunque sea algo estático, que él está leyendo y que puede saltarse. Pero estas preguntas sirven para lo que digo, para volver a conectar con el lector. Así que utilízalas porque tienen muchísimo potencial para los textos. Next point, storytelling. Sí, sí, otro concepto con el que estamos cada vez más familiarizados es el arte de contar una historia con tus textos si puedes emocionar si puedes captar la atención del lector a través de una historia esto es lo mejor que te puede pasar porque así es como vas a enganchar su atención así es como lo vas a traer lo que comentábamos al principio conectar emocionar convencer tú tienes un objetivo Cuenta la historia que hay detrás, emocionale, capta su atención. Y por último, los títulos. Tienen que ser atractivos, cortos al grano, que enganchen, que sean clickbait. Ya hemos explicado muchas veces que es clickbait, así que echad un vistazo a la Real Academia del Marketing porque ahí tenéis la definición concreta. Pero un buen título puede ser la clave entre que alguien haga clic en tu artículo o no que alguien haga clic y abra tu correo electrónico o no. Así que, fundamental, si queréis saber cómo hacer un buen título, A, Sí, sí, haced un test AB. Ved que funciona. Si tenéis una base de datos, mandad dos correos electrónicos, aunque el contenido sea el mismo, pero cambia del titular, cambia del asunto. A ver cuál funciona mejor. Escogéis primero una pequeña muestra y lo que mejor funcione lo extrapoláis al resto de la base de datos. Ah, y por cierto, tip extra, que parece una tontería, pero no os olvidéis de revisar el contenido. No puede haber ni una sola falta de ortografía. Es algo que parece que lo damos por Hecho, pero ojo que todos somos humanos y más al escribir tenemos que revisar ante cualquier duda que tengamos sobre cómo se escribe una palabra lo consultamos tanto en la RAE como en Fundeu da igual donde queráis pero todo tiene que estar bien escrito las comas bien puestas los signos de exclamación lo mismo y da igual que sea en tu web en tu correo o en tus redes sociales la imagen que transmites con tus comunicaciones es tu empresa o sea no te puedes permitir que los usuarios o los lectores pierdan la confianza en ti porque no seas capaz de revisar si hay faltas de ortografía o sea es algo muy simple pero por favor vamos a cuidar esto eh os es la de páginas web que tienen faltas de ortografía Y a mí personalmente me genera muchísima desconfianza porque si no son capaces de vigilar las faltas de ortografía madre mía ¿qué pasará con el resto del producto a ver yo también porque con eso soy un poco más tiquismiquis pero bueno que le puede pasar a cualquier persona no cada uno con nuestras manías oye y ya por último el último paso de todos la autenticidad mantén la identidad de tu empresa en todas tus comunicaciones si tienes Cualquier duda o pregunta, por favor, no dudes en contactar con nosotros. Y lo que os decía al principio, seguida a Maider Tomasena, es brutal y os va a servir como referencia. Y por supuesto, suscribiros a Uniatv, TV, que mola mucho.